La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte aplazó el conocimiento de medida de coerción contra Euris Jiménez alias El Chori y Wilfredi Ureña Calderón alias El Chino, ambos acusados de participar en el hecho donde resultó herido el fiscal Simeón Reyes. El eh, día de hoy ellos se presentaron sin abogado y la juez eh, suspendió la vista de medida de presión con la finalidad de la oportunidad de que ellos puedan estar asistidos de un abogado de su elección ellos dijeron que no querían la defensoría pública porque tienen como pagar a abogados privados, se suspendió para el próximo jueves 20 a las 9 de la mañana. Recordamos que el hecho ocurrió el pasado sábado en la urbanización Toribio Camilo de esta ciudad, cuando el fiscal llegaba a su residencia y fue interceptado a punta de pistola por los antisociales para NTN